Gracias, Juliana, Y bien, empezamos primero con eh, cómo alimentarnos adecuadamente si es que, primero con las personas que tienen COVID y luego el, el post-COVID, que también es importante. Cuando una persona se contagia sí. de COVID-19, los síntomas, se sabe, en, en ocasiones pasa de que de repente se nos va el sentido del olfato, el sentido del gusto. Y a veces, eh, no todos, les pasa que se le va el apetito. ¿No? Entonces, ¿cómo es que nos debemos de alimentar adecuadamente o cómo alimentarnos si es que uh -huh. somos personas que estamos con COVID-19, que nos hemos contagiado? Claro. Bueno, como, como bien dices, a todas las personas no les da lo, la misma sintomatología. ¿no? Exacto. Hay personas que pueden referir... Eh, el la pérdida del, del olfato, la pérdida del gusto y por el por el mismo hecho de que están con, con un malestar general como si fuese una gripe, no el, el dolor en la espalda en el cuerpo en sí, es que por eso por ese mismo malestar hace que también disminuya el apetito entonces lo que se aconseja es que la dieta sea un poco más fraccionada no dar, no dar platos quizás muchos de, de los familiares se preocupan en que más coma el, el, el paciente y al final le ponen un plato muy grande que solamente de verlo ya la persona tiene tiende a rechazarlo. Entonces lo ideal es que sea fraccionado. Por ejemplo, no, si normalmente esa persona consumía de entrada una sopa y luego tenía un plato de segundo que tenía arroz o un guiso de pollo o algo, lo que podemos hacer es hacerlo en dos tiempos. Quizás a la, al mediodía que esté tomando un poco de esta sopa y después como que a la una, una y media esté con el plato de fondo. Para que de esa, de esa manera sea poca cantidad, ¿no? Durante varias horas del día, pero sí llegue a cubrir su requerimiento. En, en, en el a ver pongamos el desayuno cómo sería el desayuno pan debería comer pan o no debería comer pan podría estar comiendo el pan pero sí tenemos que sí tendríamos que ver qué tanto él tiene dificultad eh, digamos también para respirar porque si ya por ejemplo es una persona que se está constantemente agitando tenemos que dar los panes más blandos posibles no un pan de molde eh, que es mucho más fácil de, de que pueda pasarlo O sea que si es que nosotros estuviéramos a que si nosotros le estuviéramos dando un pan un pan francés, ¿no? Exacto. O un pan baguette. Es, es lo que, es lo que debemos tener en cuenta. Puede tomar café, puede tomar de repente alguna infusión, eh, eh, jugos o no. Sí, podría estar tomando un jugo podría estar tomando también que es muy nutritiva lo que es la avena la quinoa ahí le podemos también poner fruta como para que pueda tener eh, ir ir viendo si es que va sintiendo no un poco más lo, lo que son el, el gusto ¿no? de las comidas eh, yo siempre recomiendo también a estos pacientes usar condimentos naturales no o sea por ejemplo poner orégano eh, romero cúrcuma para que de esta manera también cambie un poco la dieta y, y que vayan sintiendo un poquito el, el sabor de, de esos condimentos, ¿no? A ver, y el tema del uso del azúcar, usamos el azúcar normal o, o, o de repente tenemos que no usamos azúcar, no endulzamos la, el, el, el, de repente el café o el refresco, la infusión. Sí se puede, sí se puede endulzar, pero de igual forma se tiene que endulzar en una, eh, no usar mucho azúcar. Como sabemos, las personas que tienen mayor predisposición o que son más afectadas por, por el por el sarcos, este. Eh, es, son las personas que tienen un sobrepeso o una obesidad no. entonces si nosotros ya estamos digamos, vemos que nuestro peso está en el límite tenemos que empezar a prevenir y ajustar mucho más nuestra dieta entonces ya de por sí disminuir lo que es el consumo de, del azúcar si ya estamos con, con la enfermedad encima con mayor motivo disminuir o moderar el consumo de azúcar de alimentos procesados de alimentos que puedan incrementar no la, la grasa o el peso en, en nuestro organismo Bien, ahora, Juliana, yo he escuchado mucho, y eso eh, es, eh, nos lo preparan mucho las abuelitas, es que cuando una persona que está con COVID o de repente resfriado y ahora se está utilizando mucho, es que hacen agua de tiempo, ¿no? Y también hacen una combinación que es el tion con cebolla, con eh, um, miel de abeja, ¿no? Y todo eso lo hierven y uh -huh. eh, lo, lo eh, eh, lo cuelan y eso es lo, lo utilizan como refresco, ¿no? Para eh, de repente, eh, de alguna u otra manera también refrescar el, el, la garganta. Porque claro. no bueno, tiene cebolla, eh, tiene eh, quión Claro, o sea, el, el ciertos beneficios de los, de los alimentos que, que has mencionado es de que son ayudan a desinflamar o a pectorar, ¿no? Si hubiera alguna frema o algo, ¿no? de, de entonces, es digamos como que por los beneficios que se conocen de estos alimentos, es que la, desde, como tú dices, las abuelitas, ya lo ponen en práctica. Pero lo que sí debemos dejar claro es de que no hay ningún alimento que al consumirlo pueda impedir que nos dé el, el COVID-19. O sea, lo que nosotros vamos a lograr con la dieta es evitar que la persona se desnutra, eh, hacer que también su sistema inmune esté mucho más fortificado ¿no? y que también el impacto en la enfermedad no sea tan fuerte, porque si nosotros nos estamos alimentando de una manera inadecuada, eh, la, la enfermedad nos debilita, entonces esto va a hacer que, que, que el tiempo de recuperación sea mucho más largo o que sea que quizás no estemos solamente en casa ya que tengamos que buscar hospitalizarnos o una cama UCI, ¿no? entonces eso es lo que debemos evitar llegar. Bueno, buena aclaración porque se cree ¿no? que eh, o también el consumo de, de agua con sal, las gárgaras de agua con sal, eso puede evitar de repente que ingrese el virus en nuestro cuerpo, que ya claro, se ha demostrado ¿no? que eso es totalmente falso. Exacto, o sea, como digo, sí son sí beneficiosos si y nosotros esperamos tenemos como un resfriado común, nos ayuda a desinflamar cuando tenemos una, una amigdalitis, ¿no? Al, algo más. Pero no es de que esto va a, a curarnos del, del COVID-19 o que al hacer esta gárgara no nos va a dar el COVID-19. Simplemente lo que tenemos que tener eh, para evitar o protegernos más es usar la mascarilla, lavarnos las manos adecuadamente, guardar la distancia. Ahora... El tema del consumo de cítricos, ¿qué tanto puede afectar o qué tanto puede ayudar? El, el cítrico son, son fuentes de antioxidantes, entonces definitivamente nos conviene también incluirlo. Del alimento o algún alimento en específico va a depender de en sí de, de la persona en qué estado se encuentra, porque si ya es una persona que también está, digamos, con una dificultad respiratoria, quizás voy a darle más agüitas de tiempo, no, voy a darle este, preparaciones más tipo crema de verduras, purés, pollo tipo sancochado, o sea que sea de más fácil masticación, no, deglución, porque si, si le voy a dar a una persona que está con dificultad respiratoria, o para agitada algo de que tenga que esforzarse más para poder deglutirlo, no, entonces en vez de ayudarla le voy a estar perjudicando, y no es esa la idea. Bien, si hablamos de, de, del almuerzo, del plato de fondo, como lo mencionaste, de repente estábamos acostumbrados a, a tomar sopa, a tomar, a comer a, a un plato bien contundente. Ahora se puede comer de todo cuando tenemos Covid. o Hay comidas que se pueden, se deben evitar. De repente muchos cuando tienen comidas que tienen mucho condimento o de repente las menestras. Sí, o sea, hay, hay alimentos que sí se pueden, que sí se va a evitar, digamos, sobre todo preparaciones en que sean tipo muy grasosas, ¿no? Vamos a evitar frituras y eso, ¿por qué? Porque también los pacientes que están con COVID llevan cierto cierto listado de fármacos, que esto puede hacer que se eleve lo que son las transaminas, ¿no? O sea, que haga trabajar más a su, a su vida o su organismo y por eso necesitamos dar una dieta baja en grasa si es que aparte de, de esos pacientes de, de COVID-19 pueden tener, digamos, un antecedente de una diabetes, también eso voy a tener que considerarlo para en la dieta evitar alimentos que sean, que puedan elevar la glucosa en sangre, ¿no? O sea, por ejemplo, no, no voy a estar dándole chirimoya, uva, mango, que va a hacer de que se eleve más y que puede complicar mucho más el cuadro, ¿no? Entonces, de por sí, si la persona ya está con, con todos los fármacos y solamente tiene el COVID, sí le diría de que evite preparaciones tipo frituras o muy grasosas o muy condimentadas. ¿Los frutos secos son recomendables? Los frutos secos sí. Si pueden consumir frutos secos, es un puñado, es una grasa buena, no habría problema. Lo que sí que como los frutos secos son un poco secos, tendría que acompañarlo eh, con alguna bebida, no o quizás en, en alguna ensalada tipo fruta cortarlos chiquitos para evitar de que, de que se vayan a atorar. El, ¿El agua de tiempo entonces se puede consumir todos los días, a cada rato, sin ningún problema? ¿Los frutos secos? No, el, el agüita de tiempo, que se puede... Ah, sí, el, dar, o verdad, lo ideal no. son, son ocho vasos de líquido al día, puede ser agua, reflejos naturales o infusiones. ¿Gaseosa? ¿Evitar la gaseosa? Sí, evitamos la evitamos la gaseosa, porque como... O sea, la gaseosa, uno, de que de que estamos ahí generando que tenga mayor cantidad de, de azúcar satisón. Otro, de que tampoco es de, de que la va a hidratar realmente, ¿no? Porque al tener más azúcar, o si fuese un acero, tiene más sodio, va a generar mayor sed. Entonces, no es algo beneficioso. Bien, ahora, en el tema de, de los abuelitos, de los adultos mayores, eh, ahí hay un cuidado especial de repente para el tema de, de la preparación de la comida y qué comida en el darle. tema de los, en el tema de los abuelitos hay que cuidar mucho de que de, de el, su consumo de proteína o sea darle el pollo ponerle huevito quizás en en, en huevito batido en las sopas eh, ver si es que realmente necesitan algún tipo de suplementación adicional de proteína porque los abuelitos de por sí ya están constantemente en una pérdida de, de peso, de masa muscular, y ya tienen una, un diferentes tipos de antecedentes. Entonces, eh, muchos de los abuelitos no llegan solamente, o sea, no, no llegan y solamente tienen el COVID, ¿no? Sino que tienen hipertensión, tienen la diabetes, tienen triglicéridos elevados, una insuficiencia renal, un cáncer. Entonces, son diferentes cosas que pueden presentar y ese que en conjunto se debe ir manejando. Entonces sí hay que hay que hacer ahí mayor hincapié, mayor cuidado. Yo por eso siempre recomiendo de que los abuelitos traten de no salir, los que tienen que salir en casa que tengan un buen protocolo, porque ellos son, digamos, eh, los más vulnerables, ¿no? Bien. Ahora, el, el tema de la, del lavado, la limpieza de los alimentos... Pues, ¿Cómo? Hemos visto que recomienda de repente eh, echarle agua con lejía a algunos alimentos, ¿eso es recomendable o cómo podríamos lavar de manera adecuada los alimentos, las frutas que vamos a consumir? sí bueno ahora es más fácil conseguir desinfectantes naturales ¿no? esa es una alternativa que lo podemos encontrar en los supermercados la otra es echarle lejía sí también diluirlo muy bien y luego de que se haya sumergido el alimento en esta, en esta solución por ejemplo unas manzanas que uno quiere consumirlo, se tiene que retirar, o sea que se haya dejado ahí en remojo digamos unos por lo menos cinco minutos, se retira y se enjuaga bien con agua para que al consumirlo no vaya a quedar ningún tipo de residuo Bien, otra recomendación que nos podrías dar entonces para eh, el cuidado y la alimentación de las personas que tienen COVID-19 para pasar con... ahora al, al, al ¿cómo es el, el tema de la comida después de eh, los eh, después del contagio no de las personas que ya pasaron eh, el, el, el contagio de la COVID-19? Sí, de que cuando las personas están con el COVID hay que separar todos sus utensilios que se van a usar. no. Eh, en hospitales en realidad se utiliza todo descartable. Eh, siempre tenemos que tener en cuenta que tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, que son las comidas principales, no puede faltar una fuente de proteína, porque cuando nosotros estamos con algún tipo de infección o enfermedad, tenemos mayor gasto. Entonces al tener mayor gasto, nuestro requerimiento aumenta. Entonces en vez de hacer digamos una dieta que comer solamente la de frutas, porque sabemos que la fruta es, es beneficiosa, necesitamos todos los nutrientes, no podemos dejar de lado algún grupo de alimento. Bien, ahora eh, lo, lo, lo que siempre repetimos, no el lavado de manos, al momento de cortar de repente la, o, o hacer la comida de la persona con COVID, se utiliza de repente otros utensilios, un cuchillo aparte, todo aparte, ¿correcto? Sí, lo ideal es que todo sea aparte. O sea, todo lo que... Para prepararlo, no, pero ya cuando la, la persona va a consumirlo, lo usa, eso sí. Para las personas que han pasado ya... Eh... Ya no tienen COVID, pero igual quedan los eh, los problemas de repente de respiración, la tos frecuente, porque hay eh, a veces que se queda la tos frecuente, como la picación en la garganta. Eh, ¿Cómo es? Que, eh, ¿Qué debemos de darle? en ¿El tema de la alimentación? ¿La comida también? ¿Es lo mismo? Puede, ¿Podemos prepararle lo mismo que com pues comen los, de los demás? ¿O hay algún tipo de, de diferencia? Cuando la persona sale de, de alta va a depender de, de cómo sale, ¿no? Porque es muy diferente un paciente que haya salido de, de COVID, que haya estado en UCI, ¿no? A que simplemente haya estado quizás con una bolsa de reservorio o, con, o solamente hospitalizado, pero mucho más estable, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ver las secuelas. Hay personas que, como tú mencionas, sí tienen bastante dificultad respiratoria o este, se quedan con tos. Si han estado en UCI, han estado, que eso quiere decir... Eh, entubados, entonces eso también le genera dolor al pasar los alimentos entonces la comida tiene que ser tipo papillada después de que ya pase por una comida papillada que vemos que esa que esa incomodidad o ese dolor ha disminuido recién se le puede pasar a una dieta un poquito más consistente ¿no? que sería una dieta blanda de pollitos ancochados, quizás un pescadito sudado, sin espinas purecito, papitas ancochadas, tamotito, entonces cosas así pero de igual forma tenemos que, que como digo, que es muy importante, debemos de ver de que no esté teniendo ninguna deficiencia en la dieta. Porque a veces solamente podemos decir, ya, en la mañana le voy a dar un juguito porque está está inapetente y al final estoy, estoy generando de que a la larga se pueda tener otro problema adicional, porque podría tener una anemia, podría tener simplemente una disminución de proteína, debilidad. Entonces necesitamos a la persona fortificarla para que pueda reponerse del todo también, ¿no? Entonces sí es importante recalcar de que no debemos dejar de lado ningún grupo de alimentos. Podemos no. dar huevo, podemos dar pollo, podemos dar, si estamos en, en la sierra pueden consumir cool, que es muy buena fuente eh, de proteína, ¿no? O también solamente de repente por el, el no tener apetito solo el consumir sopa, ¿no? O, o algún tipo de, de comida ligera. Que eso tampoco no nos ayuda de repente a fortalecer el sistema inmunológico. Claro, claro. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos que la persona no tiene, está muy adapetente, se le puede hacer una crema. Yo siempre recomiendo más las cremas, ¿no? Una cremita de zapallo, una crema de espinaca, pero ahí le ponemos trozos de pollo, claras de huevo este y ya estamos potenciando eso, ¿no? O sea, podemos ponerle un poquito de aceite de oliva y ya tendríamos ahí mucho más completa esa esa crema de verduras. Claro. A ver, Juliana, entonces ya tenemos claro, ahora cuántos, de repente, ¿cuánto de, son dos litros y medio de agua que se debe tomar? ¿Las personas con COVID-19 también debe tomar, deben de tomar esa misma cantidad o deben de tomar un poco más? Eh, también ahí va a depender de, de la persona en cómo cómo está, porque si digamos es más controlado, puede estar consumiendo los dos litros. Si es que vemos de que no, de que realmente está muy agitada, está con problemas, de, de, está con problemas mayores. Sí se aconseja que siquiera sean dos litros eh, y medio hasta tres litros, puede estar llegando a consumir. Bien, entonces si es que ya para finalizar el, las últimas consultas, Juliana, la persona de repente no tiene mucho apetito, entonces ¿cómo qué debemos de hacer? ¿Qué tipo de, de, de comida prepararle para que pueda alimentarse de manera adecuada ¿no? y no llegar a que se pueda eh, enfermar más? Lo que tiene que, que, que hacer simplemente la, la persona es consumir lo más fraccionado posible, o sea, si es que el desayuno lo consumía a las 8, hacerlo en dos tiempos, de 8 la primera parte y luego a las 9 de la mañana la otra parte, ¿no? O sea, por ejemplo, la avena pongo primero, luego pongo la fruta, si quizás la acompaño con un huevo, con unos huevos encochados o pollo deshilachado con palta, ¿no? Entonces, ir así fraccionando para que sea más sencillo. Si sí, de ahí veo, por ejemplo, a media mañana me tolera un poco más la persona, le puedo dar una o una compotita. En el almuerzo de igual forma, primero puedo dar quizás una cremita, una sopa, y luego ya el, eh, estaría con el plato de fondo después de quizás una hora. O sea, ir fraccionando de a poco. No presentar gran cantidad, gran volumen, porque de frente voy a generar un rechazo mayor en la persona. También otra de las cosas que tenemos que hacer es tratar de que cada día se condimente de una manera diferente. Si bien van a decir de que no tienen, no sienten mucho o quizás algunos no lleguen a sentir nada, pero las personas que aún tienen un poco de, de sensibilidad o, o tienen pueden sentir el sabor, Este, el tener sabores diferentes les va a ayudar también a que quieran comer un poquito más. Bien, Juliana, eh, hemos llegado al final de la entrevista, pero sí. ¿dónde te podemos ubicar? ¿Algún teléfono o red social? Eh, me pueden encontrar por mi Facebook eh, como Juliana Saldarriada Nutricionista. Eh, o sino también por el portal de Salud en Casa. Perfecto Juliana, muchísimas gracias por el enlace telefónico, a ti un gusto hablar nuevamente contigo. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí en PDO Salud.